Y completado con la coin, eh. En tu cara, Augusto, te superé. mamá huevo. Tú te crees fuertecito, guachín. Pero yo soy más fuerte. ¡Ah! Es que ya me hizo un 66 -100 a, a hace unos 5 minutos. de que fue. Esto me lo hago. Con la coin. Esto me lo hago. Me lo hago. Sí. La coin, ¿sabes cómo cogerla, verdad? Sí, sí, sí. Es mucho más fácil de lo que pensé. O sea, ya vi el video, el video del Master TV y dije, no me jodas, puto quilombo. Pero no, es simplemente hacer un clic y ya está, y después te cerró todo el modo de espejo. En modo de espejo a mí no me, no me joda a mí. Porque en un momento me, me gustaba, entonces lo usaba mucho. Mira, mira ¿no? modo espejo, ponme lo que quieras, pero por favor, wave no. O sea, nave no, te diga. Ah, no. De hecho, ¿sabes qué? La nave, sobre todo por Catacliss, me tengo que acostumbrar a la nave con... O sea, no es que me tengo que sino como que me reacostumbré a... A la nave en espejo porque... Por Catacliss, claro. básicamente. Claro, te tiraste tres meses sufriendo. Y sí. Claro, que no te acostumbres Tuve que hacer strike flying espejo con nave. O sea, como... O sea, después de eso ya estoy entrenadísimo. También el modo espejo no me jode. A mí no me gusta cuando un nivel como de espejo. Digo, ¿en serio? Es que el eh, él yo creo a nadie le gusta. Yo, yo creo que... Yo soy una de las personas que va a estar en el modo espejo. O sea, como que no me gusta, el... pero para mí hay cosas peores. <risa> el floating cubo. Mm, sí... Oh, las duales. No, que también no. que, las duales sí están bien hechas, sí, pero, las, pero hay muy probable que sean horribles las duales. Y estoy llegando lejos y me morí en 44, puta. <risa> ya volví. Ok. ¿Oh? Hola, hola. Sí, sí. Es que hasta dos días, Es que has dado dos días sin responder y claro, me he confundido. ¡Ah! ¡Oh, ¡49! ¡Fuck! 49. Eh, sí. Pararana, Ah, uh, ya vamos Bueno, si pulso la arco rojo, No, lo Mierda, parte, uh, mierda, sí. araña que, eh, o sea, este nivel, o sea, no, creo que no es únicamente las, las, las, las dos cosas verticales Hay algo raro con este nivel y no sé qué es No sé, hay algo raro con este nivel pero no lo no logro identificarlo yo, yo te lo digo, lo he hecho un chileno. <risa> <Sí>. <risa> Puede ser. Uh... Estoy llegando en la parte de asco, eh. Cuidado. Tan, tan, tan, tan, Espera, ¿por qué lo estoy practicando si esto no, no lo voy a tocar jamás? Bien. Eh, se me. ¿Te pasa a veces que se te hace la dual invisible? Para. ¡Upa! vuela bola, bola, bola! Pues, oye, lo estoy practicando y... Porque soy manquísimo, pero no es tan difícil bueno Ok, está parte del video es para las personas que entraron a ver cómo carajo es para agarrar la moneda eh, Bueno, ves esa moneda ahí de la derecha y ves que hay una especie de barra gris arriba bueno, eh, justo cuando esté por encima de la moneda, haces clic y la agarras, listo. Por si Así no tenés que estar como yo diciendo, ay, ¿cómo era que hizo el maestro Steve para agarrar la moneda? Y bueno, y te da paz buscar en YouTube. Bueno, acá está. Eh, no no es tan difícil. Eh. ¿Amo? Difícil, sí. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? 80. ¿80? ¡Bingo! ¡Puta madre! <risa> bien, bien, bien! Que siempre, siempre que paso la parte de asco, fe, eh, festejo. La parte del 55. Oh. No. Ok, nada, eh, se me buguearon las, las duales de los UFOs. No sé qué carajo pasó. Nada, hay que. <risa> bueno, vamos vamos, parte de la bola, por favor, no la cagues. Vamos, vamos. Bien, bien, bien ¡No! ¡80! ¡No! no. ¡Qué bronca! No. ¡Dios! No, no, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Bueno, me ha costado una banda pasarme el coche de y ahora no me estoy haciendo en nada Hacelo con lo que que hay así, soy un imbécil Hacelo con lo que vi que sí. Capaz Opa, ese bufo lo agarraste bien, ¿eh? ¿Qué? Hay un, el el buffo antes de ese güey, lo agarraste bien Sí. Ah, no. Ahí se me ha ido. Es claro, es Death, Death Corridor Z, Climaster Z, todo cuadra, todo cuadra. Todo cuadra. Lo que pasa es que uno no tiene ganas de ver al otro. No, en serio, yo no, sé, yo no sé cómo estuvo Sunix para decir, ah, que no me puedo pasar un nivel, pues lo voy a hacer más difícil. <risa> <risa> Lógica aristotélica. No, en serio, es que es así. Bueno, ya esto para qué. Ah, qué asco me da, tío. Buffé en Hypersonic. No. Ah, lo no, más asqueroso. Yo... Solamente le he hecho una práctica Hypersonic y no quiero que lo toquen. Bueno, esta parte. Esta parte nunca la voy a poder hacer. Champo, ah. pero este es imposible. Ah. A ver. Bien. Entra a la araña por lo menos, a ver si muero en el asco o no. No, no, si sí, con un poco de suerte no morirás. Ojalá. Qué buena esta de, de macros que tiene el, el esto. va bien. Ajá. Bien, bola. Uh. Bien. Vamos, vamos. <tose> dos, dos. Sí, a ver. Uh. A ver, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Bien. ¡Toma, maestro Steve! ¡Toma, maestro Steve! ¿Ahora qué, eh? ¡Ahora qué! ¡Ale, oh. sí encima el coche tomar X con coins en otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Otro <risa> ¡Ahí está! ¡Otro argumento para, meter, meter. para abajo! <risa> <risa> <¡Ahhh>! <risa> <risa> bueno, pero aún no destrozaste el argumento principal. ¿O acaso te pasaste a Hypersonic? xd e suscribite, suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete